Venga, venga. ¿Cómo Saludos. Yo me voy a poner de este lado, Voy a cruzar por la cámara. Me excusan allá. Uy, Decidor, eh, ya ustedes tienen aquí 50 aniversarios, 50 sí, años. 50 aniversarios. ¿no? Está cumpliendo si va mi pro. Y los 30 años que tiene este desfile en el del Bronx, tenemos nosotros auspiciando este desfile porque creemos en él. Sabemos que es un, una. Buenas, estamos, bueno, estamos viendo la carroza de Cibao Mid que siempre apoya eh, este desfile de la gran parada dominicana del Bronx. Dígame una cosa: el crecimiento de Cibao Mid de todos sus productos, usted tiene un producto simbólico que es el salami. Yo creo que esa es su buque insignia. Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo durante estos 50 años con la comunidad dominicana? Bueno, definitivamente que desde nuestros inicios, la comunidad ha apoyado nuestro producto, ha apoyado lo que hacemos y nosotros en reciprocidad a eso, devolviéndole a la comunidad dominicana y a la comunidad hispana en sentido general, pues hacemos ese apoyo a todo este tipo de manifestaciones donde se pone en alto el nombre de la República Dominicana, donde cada día somos más y lógicamente Ciudad de mí tiene que apoyar eso porque queremos que siempre haya aquí en Estados Unidos un mejor dominicano. El alcance que tienen los productos de Cibao humilde ¿cuáles son los estados en que tiene presencia los productos? Nosotros llegamos donde quiera que hay hispanos, entonces eso quiere decir que donde quiera que haya una concentración grande, rentable de hispanos, ahí está Cibao pero donde hay comunidades hispanas pequeñas, también llegamos a través de los envíos eh, vía, los pedidos vía internet, nuestra vía, página web y por correo le mandamos eh, el salame o los productos que elijan. Nosotros estamos eh, localizados aquí, en la zona triestatal, eh, Nueva York, Nueva Jersey, Conérico. Pero además de eso, estamos en, en Rhode Island, Providence, eh, Boston, Lawrence, Massachusetts, todos, todos, todos esos lugares por ahí. También estamos en Filadelfia, también estamos en Puerto Rico, también estamos en Miami, en Chicago, o sea que donde quiera. En Alaska, en Washington, donde quiera que haya de hispanos, ahí llega el producto de Me Products. ¿Dónde se producen eh, los productos de Cibaumé? Actualmente, nosotros estamos produciéndolo aquí en el, en el BRON, justamente aquí mismo donde se desarrolla el desfile. Primeramente, lo hacíamos en Manhattan, en la, entre la 1C2 y la 1C3 y Asterdam. Luego, por el crecimiento que tuvo la compañía, nos mudamos al BRON eh, para eso de los años eh, 86. Luego de, de estar aquí, estamos aquí en el BRON desde el 86 hasta ahora, ahora cumpliendo 50 años, 50 aniversario celebrándolo, bueno, vamos a mudar a New Jersey, a una planta que es mucho más grande que tenemos, una planta que quintuplica el tamaño de lo que tenemos ahora, porque la demanda de los productos, la demanda de Cibaumic, ha sido tan buena que han merecido otra mudanza ahora al estado de New Jersey. Bueno, de verdad que contento con la presencia suya aquí. Eh, el apoyo, usted como dominicano, Cibaumic como una empresa, que aunque está aquí, yo sé que... Que ese saborcito, esa fórmula viene de República Dominicana. Bueno, nosotros tenemos el privilegio que el primero que hizo salami en la República Dominicana fue el fundador de Cibaomi. Oye, dato? El... partan por ahí. Mira qué dato, eh. Sí, el primero que hizo salami en República Dominicana fue un alemán llamado Siegfried Bielú, que vino, eh, fue traído de Alemania para la República Dominicana a través de otros alemanes que comercializaban agroquímicos allá para hacer el salami dajer en la República Dominicana. Ustedes no estaban nacidos por ese tiempo. No, no, jamás. Eh, Esa no. es historia. Entonces, él llegó contratado por la familia dajer para hacer el salami dajer en la República Dominicana, porque antes se comía el salami, pero era el salami importado. Era el salami que se llevaba de otros lugares, de Argentina, para, para, máximamente. Entonces, se comenzó a hacer salami en la República Dominicana y él fue el primero que lo llevó, el que lo comenzó a hacer. Luego, él hizo una fábrica pequeña para eso del... Del 65, después de la revolución, los problemas que cuestionó la revolución, pues, mereció que él emigrara para acá y aquí fundara lo que es hoy, Sibame Product. Bueno, mira, tu tuvimos una historia porque nosotros hemos hecho propio el salami, o sea, no hay dominicano que no se dé su salami con mangú. Sí. Eso es eh, eh, la bandera. La parte de presentación de ah, nosotros. Eh, Entonces, ahí lo buscaron porque había éxito ya. En la, en la venta de salami, pero era salami trajero no era que se, se fabricara en la República Dominicana entonces ahí lo buscaron para que hiciera un salami ya, auténticamente dominicano y él que era especialista en embutidos en Alemania pues aplatanó lo que es el salami nuestro, ey, lo que hoy se ey, conoce como me salami a aplatanó el salami oye, ese Ewa Julio, usted, usted, usted, usted hace esa combinación, aplatanó sí, eh, sí, con salami da, mira, ya me, me está dando un me está dando el esta noche cenar, le voy a decir a mi esposa un con salami y una cebollita. Pero también tenemos la longaniza, la longaniza dominicana que fabricamos allá, que es una cosa exquisita que también con el mangucito, un sal una longariza con huevo, oye. eso la es tremendo que fue lo que presidenta. yo desayuné hoy para venir para acá, porque dije, déjame desayunarme bien porque voy a coger pela ah, <risa> Bueno Julio, placer, un saludo a todos los dominicanos, bueno, que esta transmisión primero, primero que nada, eh, felicito a Canal América por esta transmisión, tan, esta cobertura tan fuerte de, de este desfile pero que sigan haciéndole el pueblo de firma que tienen los dominicanos aquí eh, en, en Estados Unidos. Ahora viene el de Bronx, ahora va todo viene el de Manhattan y más tarde el, el de, el de Partezando Jersey. Esta vez va a ser dedicado a la ciudad de Montecristo, a la provincia de Montecristo. Así que estaremos allá todos. Bueno, ya lo saben. Vamos a un paso comercial y empezamos con esta transmisión de los 30 aniversarios de la gran parada dominicana del Bronx, dedicado a las romanas. ¿Quién